Debo hacer. Ya inició la grabación, perfecto. Muy buenas tardes, muchachos. Quiero agradecerles la presencia de esta reunión sincrónica a Ana María, a Antonio, a Daniel, a Diana a Alexandra, a Edwin, a Ernesto, a Hernando, a Javiera, a Felipe, a Luis Angélica y a María Carolina. Y lamentar profundamente, por cualquiera que sea la excusa, la inasistencia a esta reunión sincrónica que considero que juega un papel fundamental dentro del modelo pedagógico de todos los demás. Casi el 60% del curso. Eh, siendo hoy nuestra eh, última sesión sincrónica, quiero hacer tres cosas importantes. Primero... Eh, a mí me asignaron una tarea entonces voy a presentar mi tarea mi tarea ya la subí a, la, a, la, a esta plataforma ustedes la pueden encontrar ahí mismo en este grupo de Teams se llama 3 de mayo en narrativas estratégicas organismos de fomento y fundraising no sé si alguno de ustedes lo está viendo o ya lo pueden descargar eh, ¿qué, ¿Qué tareas hice? Pues me pusieron, realmente tenía una tarea que me la puso Harold Jarito, perdón, eh, Jarito vino, bueno, pero entonces Luz Angélica le comunica eh, la tarea, ustedes trabajaron juntos, Bancolombia, ¿no? Me gustó la presentación. Gracias, gracias. Ahí la estuve leyendo. Esperamos que la comunicación sea un poco más asertiva y un poco más eh, fuerte en cuanto a la estrategia y en cuanto a la narrativa de la misma. Ahorita voy a hacer comentarios sobre eso. Pero me gustaron mucho las tareas. Eso sí quiero decir. Y ahora voy a hacer los comentarios sobre eso. Eh, eh, además, me pusieron tareas adicionales. Eh, ¿Dónde está eh, ¿dónde está Hernando José Hernández? Me, me incluyó en el grupo. Entonces me tocó leerme el reporte de sostenibilidad, ¿dónde está Hernando José? De Exilor, ¿no? Aquí estoy, con Exilor estuvimos con Exilor y obviamente me tocó releerme todo el reporte de Exilor. Sí. Y eh, otros compañeros de ustedes me metieron en el grupo de Alpina. Que son Alejandra y ¿quién más? Está Alejandra. Entonces hice la tarea de esos tres. Es eh, muy interesante porque ahí vamos a ver a la larga, la, el propósito de esta tarea es que ustedes empiecen a volverse más específicos en el análisis del comportamiento estratégico de las empresas. Y yo considero que la mejor manera de entender el comportamiento estratégico de las empresas y la manera como las empresas hoy, las grandes organizaciones, se están moviendo para cumplir sus objetivos se pueden encontrar muy fácilmente en sus reportes de sostenibilidad. Y la razón es muy sencilla. Los reportes de sostenibilidad están planteando la estrategia de sostenibilidad, entendida en esa triple dimensión que conocemos, pero por el carácter público y por la gran presión que ya conocemos de los stakeholders, se están convirtiendo también en un instrumento donde cada vez más, las empresas dan a conocer también su plan de negocios. O mejor, su estrategia empresarial en general. Entonces, primer consejo. Si ustedes quieren conocer el comportamiento estratégico de su competencia o si ustedes quieren conocer el comportamiento estratégico de las empresas que están actuando hoy en el escenario internacional del ecosistema donde ustedes participa. Empiecen a leer esos reportes de sostenibilidad con la sutileza y con el carácter crítico que en esta maestría les hemos planteado. Entonces, eh, voy a buscar la presentación porque me parece muy importante plantearla. Eh, la segunda cosa que quiero hacer es hacer mención a las tareas. Sabiendo hoy que hoy era nuestra última reunión sincrónica y que hasta la medianoche ustedes tienen posibilidad de subir los, eh, las tareas, eh, pues los que ya las subieron pueden hacerle algunos ajusticos con las sugerencias que voy a hacer. Y los que no las han subido, pues pueden obtener parte del insumo de, esta de, de los comentarios que voy a hacer. Eh, me gustaron todas. Quiero felicitarlos porque hicieron un esfuerzo muy interesante de tratar de extractar de manera crítica las estrategias empresariales a partir de esos reportes de sostenibilidad. Me gustó la escogencia que hicieron de los reportes. Estaba Bancolombia, Bancolombia fue popular, que no solamente lo hicieron Harold y Luz Angélica, el dúo dinámico, eh, sino también eh, Luis Páramo y Óscar Carvajal y Mónica Sarta y Yesenia y Edwin. Edwin está por ahí, sí, Edwin. Curiosamente, eh, los enfoques analíticos para llegar a las estrategias de los que hicieron el, el Banco de Colombia o Bancolombia, fueron diferentes. Entonces, los comentarios que voy a hacer, por lo menos los voy a confrontar para ver si efectivamente eh, alguno de ustedes le dio a la estrategia o si la estrategia es otra. Lástima no tener otra reunión con ese grupo. Edwin, Harold, eh, Yesenia, está ahí para, para llegar a una conclusión. Eh, me gustó el grupo Familia, muy interesante, que recientemente fue finalmente comprada por un socio estratégico que ahora los compró definitivamente en más del 51%, un grupo global, creo que sueco, no estoy seguro, seguro suramericana del grupo de Jairo Ernesto, Javier eh, y Gabriel Osorio, Ramo, productos Ramón, de David y Sandra Patricia, Avianca, eh, Philip Morris, my goodness, lovely cigarettes. En fin, eh, quiero hacer entonces ese comentario y finalmente hacer el cierre, que obviamente ustedes ya eh, seguramente lo vieron dentro del eje, que finalmente resume cuáles son las, eh, las, eh, digamos, si, si llegamos o no a cumplir. El, el objetivo estratégico que proponía este curso. Eh, como ustedes saben, dentro de la estructura que yo le di al curso, pues quería llevarlos por unos diferentes eh, eh, caminos de lo que está pasando en el contexto del fundraising, que ya no solamente está asociado a la, a la cooperación internacional al desarrollo que anteriormente manejaba exclusivamente digamos, el gobierno nacional, y por ahí se canalizaban recursos y por ahí se trabajaban estrategias de fundraising, sino ya mirar una nueva realidad producto de la revolución de las redes sociales, de la informática, de las telecomunicaciones, donde se da la posibilidad y el espacio a través de esas redes de poder eh, obtener recursos en función de causas que no necesariamente están asociadas a, a, a negocios directamente empresariales y ahí mirar obviamente el papel que juega para la innovación social, particularmente eh, las estrategias de fundraising determinadas ya como una actividad profesional de organizaciones del tercer sector sobre la cual pueden eh, utilizar eh, de manera especializada y profesional la forma de obtener recursos para cumplir sus objetivos estratégicos. Y devolvernos a este plano de las empresas para poder eh, entender en el fondo eh, eh, qué es eso de las estrategias, qué es eso de las acciones y los objetivos estratégicos y por qué es tan fundamental, obviamente, suena además una verdad un poquito de perogrullo actuar estratégicamente, eh, teniendo en cuenta que la palabra estrategia es una palabra de moda, que no todo es estrategia y que hay muy mala estrategia. Entonces, dicho esto, voy a buscar la tarea. ¿Alguien ya la encontró? Eh... Siempre firme Siempre firma. Ah, Harold, estás aquí. la ¿Encontraste la tarea? Sí, la nuestra, sí. No, la mía. <risa> ¿Están ustedes viendo la Ya, profe, ya la estamos visualizando. Ok, ya. perfecto. Entonces, ah, eh, yo hice Pfizer. Ahí me equivoqué en... en, en en la S, discúlpenme, Exilor, Luxótica y Alpina. Entonces, me gustó que muchos de ustedes, para justificar el trabajo y lo que estaban buscando, eh, utilizaron el mismo sistema que yo hice. ¿Qué hago yo? Yo me leo el reporte de sostenibilidad con visión periférica. Son reportes que tienen obviamente 40, 50 o 60 páginas que pues, son difíciles de leer hoja por hoja. Ya hoy en día uno en una, en una maestría, pues ustedes leen de manera periférica las, las partes claves y para eso el PDF es maravilloso. Y yo recorto las partes que me parecen importantes. Por supuesto, leo entre líneas, no como cuento, porque obviamente ustedes han visto que los reportes de sostenibilidad también hacen parte de una estrategia de comunicaciones y por eso nosotros estamos hablando es de la narrativa estratégica y no de la estrategia en sí misma. Porque claro, la narrativa estratégica tiene de todas maneras una forma de movilizar y enganchar como estrategia de comunicación a todos a quienes va dirigido el reporte de sostenibilidad, pero que también utiliza la empresa como parte de sus estrategias de comunicación. Pero todas las empresas buscan y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, inclusive para titular ustedes sus propias tesis, utilicen un título y un subtítulo. Un título que tenga sentido frente a lo que se está haciendo y un subtítulo que trate de llevar al lector a engancharlo frente a lo que ustedes quieren o que refleje lo que la organización dentro de su narrativa quiere mover. Aquí está el ejemplo de Pfizer. Todo reporte de sostenibilidad tiene su subtítulo que resume de una u otra manera la, la, la narrativa general, un poquito comunicacional, de las empresas. Entonces aquí Pfizer, eh, reporte de sostenibilidad 2019. Maravilloso poder encontrar el del 2020 y el del 2021. No lo han publicado el del 2020. Deben estar publicándolo, pero obviamente... Frente a la tarea que me puso Jaro, las cifras van a cambiar diametralmente frente a lo que es hoy en día Pfizer por cuenta de haber participado con, la, con el desarrollo rápidamente y puesta en el mercado de la famosa vacuna para el COVID-19. Yo estoy feliz porque estoy seguro que me van a poner esa vacuna esta semana. Ya me llamaron de mi EPS ya sé que las de las, las vacunas chinas se acabaron aquí en Bogotá y entonces van a empezar a eh, eh, pinchar a los viejitos como yo a partir de esta semana eh, con esta vacuna. Breakthroughs that change patients' lives. Entonces ustedes aquí ya pueden entender, por la lectura crítica de este título, por esta narrativa, de que Pfizer es una compañía, primero global, y por lo tanto ya sus mercados no tienen sentido desde el punto de vista de su estrategia, sino que van a más allá de los mercados, y ellos ven simplemente pacientes, la vida de los pacientes. Y breakthroughs quiere decir qué? Harold, breakthroughs. Que es un breakthrough, Harold. Luz Angélica, ayúdala, acuérdate que el dudo dinámico se apoya. Breakthrough es como cambios muy fuertes. Llamemos lo que son propiamente disrupciones. Una disrupción es un breakthrough. Entonces, esa palabra ya indica que es una compañía centrada, de alguna manera, en la innovación. Porque precisamente está tratando de generar fuerzas o cambios que vayan a cambiar la vida de los pacientes. Como les mencioné, leer la carta del, del, del, del, del CEO es absolutamente fundamental, porque si uno la lee entre líneas, eh, eh, más o menos entiende cuál es el sentido estratégico de la compañía. Yo subrayado algunas cosas que son interesantes para demostrar la forma como una empresa de esta naturaleza, sector farmacéutico, piensa. Entonces, eh, el año 19 fue un año exitoso que estaba centrado en un propósito y eh, era un propósito que es, estaba orientado a transformar a la misma compañía. Eh, lograron llegar, y fíjense en ustedes que vuelve e insiste, porque es el, el segundo párrafo perdón. ¿Alguien me quería interrumpir? ¿Están ustedes viendo la diapositiva? Sí, señor. quería Sí, señor. ¿Qué, qué yes, sir. Están directamente orientados hacia los pacientes. Medio billón. ¿Cuántos medio billón de pacientes alrededor del mundo? 500 millones. No, mucho más. ¿Ah? ¿Cuántos sí. un billón? 500, millones. millones Un millón de millones. Entonces sería 500 millones. 500 mil millones. 500 millones de millones. Exacto. pues La, la población del mundo son eh, 7 mil millones. Entonces ahí estamos hablando más o menos de más o menos 500, 500 millones, ¿no? Sí. De medicinas y vacunas. Pero fíjense ustedes aquí el tercer párrafo. We took bold steps. Tomamos fuertes pasos para posicionar la compañía. Lo que consideramos que es una, para una era de crecimiento sostenido. Eso está implicando que la estrategia de los señores de Pfizer fue una estrategia de posicionamiento en este año 2019 para poder asegurar un crecimiento sostenido en los años siguientes. No, no sé si ustedes lo logran mirar desde esta lectura crítica y además para poder hacer ese posicionamiento. Okay. Se metieron en, en un proceso, ya te voy a dar la palabra, de, trans, de transformación organizacional, que lo llamaron de Purpose Blueprint donde se aseguraron de que ahí se iba a crear y por eso miramos en el pasado los temas de cultura corporativa eh, una, una, un ADN nuevo dentro de la compañía que iba a determinar su posicionamiento para el crecimiento sostenido Dime. Fernando. Eh, si nosotros pudiéramos hacer una mirada retrospectiva 2018, por ejemplo, 2018, antes del tema de pandemia. ¿Qué tan importante era la palabra vacuna para Pfizer como para introducirla en esta narrativa? No, no, no. De... Pfizer siempre ha estado focalizada en medicinas y vacunas. Entonces, y me... pues sí, es muy importante. Entonces, es obvio porque es su core business y seguirá siendo. Sí, pero eso estaría Por eso estaban en la posición estratégica de haber logrado desarrollar la vacuna rápidamente. O sea, no eran nuevos en el negocio. Ok, ok. Eh, eso no les apareció de la noche a la mañana. Para poder lograr lo que Pfizer hizo tiene que haber un estado metido en el fondo del negocio y tener la suficiente capacidad de respuesta para hacerlo. Y por supuesto lo hicieron. No, Y aquí tú puedes ver que lo que hicieron en el año 2019 de ese cambio transformacional para poder garantizar el crecimiento sostenido sobre la base de buscar nuevo posicionamiento los va a catapultar. ¿Cuántas vacunas de Pfizer va, va a poner este año y el próximo? Más de las 500, half a billion de los que están diciendo o no. Yo voy a ser una de sus felices eh, víctimas, perdón, una de sus felices eh, eh, recipientes. Pero miren ustedes ¿ah? usuario, usuario, usuario, usuario, usuario. Pero aquí lo que dice es que ellos están absolutamente focalizados, tercer renglón, perdón, perfectamente focalizados en una compañía que está movida por la ciencia. Y para hacer eso hacen toda clase de negocios, alianzas estratégicas y compran. Si ustedes leen el resto de esto, de este párrafo, alcanzan a ver que estaban comprando eh, la compañía Op y Mailand, que las combinaron con, y compraron otra compañía que se llama Arrive Biopharma. O sea, este es el comportamiento estratégico de gigantes. No son monjas de la caridad, ¿no, Jaro? Totalmente no. Y también son gigantes y actúan gigantes, solo que con otra estrategia. Por supuesto. Obviamente la tienen absolutamente clara y si ustedes quieren este reporte de sostenibilidad, les permite con mucha claridad mostrarles a todos sus grupos implicados la forma como lo están haciendo. Pero curiosamente, a pesar de que este es un reporte de sostenibilidad, miren ustedes estos cinco... 1, 2, 3, 4, 5, que muestran exactamente hacia dónde los van a llevar. Estos son objetivos de crecimiento, perdón, son objetivos estratégicos que le van a apuntar directamente a esa estrategia que es la del de crecimiento sostenido. Apalancado, ¿por qué? Por estas cuatro fuerzas o cinco fuerzas. Primero, su gente. Pero no es simplemente ese discursito colombiano de a apostarle a nuestra gente. No, aquí es sacar el poder de su gente. O sea, el poder que la gente tiene. Eso es, eso es desarrollo, un desarrollo de capacidades muy fuerte. Entregar ciencias de, la de primera clase. De clase mundial, si quieren utilizar ese término del siglo XX. Transformar su modelo en los mercados. Acuérdense que las compañías siempre están asociadas a los mercados. Una compañía no puede dejar de lado entre sus objetivos estratégicos el mercado. Transform our go to market model. Go to market es ir hacia los mercados. Go to market es una estrategia, un objetivo estratégico agresivo. Porque implica expansión y crecimiento en los mercados. Y se están metiendo en algo nuevo. Win, ganar, ganar. Acuérdense que una estrategia es ganar, lograr resultados. Acuérdense lo que les dije de la famosa Tiger Lily. La idea era simplemente rescatarla. Lo demás es cuento. Ganar en la carrera digital de las farmacéuticas. Ahí ven ustedes una mega tendencia. Entonces, al analizar ustedes esto con mayor cuidado, empiezan a ver que el mundo de las farmacéuticas se está transformando, no solamente en la producción de medicinas o de vacunas, que por supuesto son su core business, sino que todas sus estrategias están apalancadas por una carrera digital en la cual están metidas todas las eh, empresas que están en el ecosistema que ellos lo llaman pharma. Entonces están utilizando Big Data y tecnologías digitales como Machine Learning and Artificial Intelligence para acelerar los procesos de discover, descubrimiento de nuevas drogas, etcétera, etcétera, etcétera, que ya para ustedes pues, no es un misterio, porque pues, estando en una maestría de innovación eh, eh, eh, lo tienen clarísimo. Pero fíjense que los señores de Pfizer nos están diciendo... Acelerar nuestras estrategias de innovación. Aquí están materializando la innovación sobre un objetivo estratégico mucho más definido y claro. Win the digital race in pharma. Y para ganar la carrera digital en el ecosistema farmacéutico, se meten en todos esos procesos que de una u otra manera están implicando innovación, a pesar de que obviamente son una compañía movida por la ciencia. Y otra de las estrategias de posicionamiento que pues obviamente lo puede hacer una compañía de este tamaño es ser líderes en el diálogo sobre el futuro del ecosistema en el cual se están moviendo. Entonces eso sí simplemente es asegurarse que eh, todo el debate farmacéutico y de la salud eh, Pfizer siempre esté presente. Y Pfizer siempre esté poniendo su punto de opinión donde sea que, que estén. ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí muestra para, para sí, el profesor. año 2019 en adelante, pues obviamente lo que ellos esperan que van a lograr. Esto ya es, no, no es, del, esto es del Chief Executive Officer, no es solo el presidente. Dicen, por aquí nos vamos a meter. Vamos a continuar nuestro momento comercial y para prepararnos para el, poten, el poten, para el potencial que van a generar la producción o el lanzamiento de nuevos productos. ¿Este man que está hablando ahí? ¿Qué tal eso? ¿De la presidencia? Sí. De muy dura, con un niveles muy, muy duros. ¿Qué me dices? No, no. Ajá. Muy bien. ¿Está claro, Pfizer. Súper. Harold, pregunta. No, perdón, no, la, la última parte, perdón, la última parte no la escuché bien, se metió como una conversación ahí. Pensé que tú me estabas haciendo preguntas. No, alguien hizo un comentario. Ah, bueno, no. Obviamente asegurar que las alianzas estratégicas y las compras que han realizado salgan adelante eh, y poder, obviamente, seguir eh, ubicándose en el, en el centro del debate sobre el, la, el futuro del, del, del negocio en el, cual, el, en el cual se están metiendo. Pero fíjense ustedes lo importante que las, la primera y la segunda son mercados e innovación, o mercados e investigación y desarrollo para ganar en esas áreas. Entonces, la, la narrativa de la estrategia podría ser, los señores de Pfizer tienen una estrategia de qué? de posicionamiento con el propósito de asegurar su eh, crecimiento eh, sostenido en los próximos años, ha apalancado por cuatro, cinco fuerzas muy importantes, basadas en la gente, ciencia de primera clase, tal, para continuar eh, sus fuerzas en los mercados comerciales y, y, y ponerse en el debate del, de la, de la, del, del ecosistema. Win-win situation. ¿Se fijan ustedes lo fácil que, que es sacar un documento, una narrativa? Pero hay que mirar entre líneas. Hay que moverse de la página 1 a la 40 y ahí uno más o menos encuentra lo que están buscando. Exilor. Perdón, Exilor, ¿no? ¿Te dice? Es... Bueno, aquí tenemos una cosa sumamente interesante. Estas otras es empresas globales, que están siguiendo una tendencia nueva que ustedes van a ver como parte del, de, de todas estas estrategias, que ya no es trabajar sobre la idea de hacer solamente reportes de sostenibilidad, sino también hacer reportes integrados, donde además incluyen todos sus eh, reportes financieros. Es un documento más pesado, más complejo, mucho más transparente, mucho más abierto y que, por supuesto, desde el punto de vista de compañías de este tamaño, eh, juega un papel fundamental en sus estrategias de posicionamiento. Entonces, los señores de Essilor Luxótica ya están en esa tendencia y, por lo tanto, para poder encontrar sus estrategias, ya no tenemos el reporte de sostenibilidad, sino tenemos un documento que, es lo, que ellos lo llaman Universal Registration Document. Aquí ya tenemos una empresa que está reportando dentro de su estrategia el impacto de la, de la, de la pandemia. Eh, y eh, es interesante que su modelo de negocio, Hernando me corrige, eh, está basado en, un, en, en una estrategia de negocios combinada. ¿Por qué combinada? ¿Ah? ¿La estrategia? Sí. ¿Por qué combinada? Porque sí. está haciendo las dos cosas en el, en el mismo informe, ¿no? Bueno. No, no porque es... tienen, dos, tienen dos empresas en una. Por eso se llaman Esilor Luxótica. Sí. Essilor pero... hace los lentes y Luxótica hace los... mar los, eh... la pero monturas. también No, el, el sentido común ahí no te funciona. Eso. No, no, no, no, no. Es que conozco bien ah. la porque yo trabajé con la competencia en Italia y ellos compraron todas las pequeñas ópticas, pequeñas, bueno, unas ópticas que tenían 80 puntos de venta o 30 puntos de venta y debilitaron el sistema para poderarse como monopolizarlo. Claro, eso obviamente porque ahí lo dicen. A company deeply rooted in excellence. que Eso es un aspecto sumamente fundamental en términos de posicionamiento. Allá ahí vemos que la palabra excelencia o calidad, como la llamamos aquí en Colombia, genera un apalancador para el posicionamiento sin ningún tipo de fronteras geográficas. Aquí el señor Leonardo del Vecchio está diciendo: Nosotros somos una compañía global, no entendemos de fronteras geográficas y por lo tanto nuestra estrategia es única. ¿Sí? Y tiene un modelo de negocios, dice más abajo, abierto, donde combinan obviamente, por eso la estrategia arriba también utilizan la palabra combine. Fíjense que la palabra combine juega dos veces en esta carta del señor Leonardo del Vecchio, entre los lentes y los marcos. Apalancado, ahí lo están diciendo, por una muy poderosa cadena de abastecimiento que va directamente dirigida al cliente. O sea, termina en el cliente. Y además consideran que por todo lo que han hecho, tienen la posibilidad de reinventar toda la industria. Basada igualmente en la innovación, porque miren lo que dicen. The right position, we are precisely in the right position to lead the reinvention of the entire industry. ¿En qué contexto? En la época de los, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la inteligencia artificial. Y los rápidos cambios de los patrones de comportamiento de los consumidores en el ámbito de la sostenibilidad. Si ustedes se leen esta, esta, esto que yo he subrayado con cuidado, nos pues muestra exactamente la, la, un poco la estrategia. Aquí el executive officer la, la, la, la, la, la trae al mundo de la realidad. Y entonces dice, tuvimos un problema en el año 2020 que teníamos que focalizarnos en mantener los assets o el patrimonio de Exilor y Luxótica manteniendo la caja para asegurar que la compañía pueda irse moviendo dentro de la pandemia. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Combinando las últimas tecnologías en lentes con los más eh, yeah, iconic frames. ¿Qué son iconic frames? Los iconos de las grandes marcas que son, ellos le hacen a Bulgari, le hacen menos a Cartier, pero ellos hacen todo lo que es Roberto Cavalli, Bulgari, Dior, Chanel. Claro, ellos hacen, lo, hacen las todos. Todas las gafas, si se puede utilizar ese término tan horrible, para Bulgari, para... Obviamente tienen ray tienen todo. Entonces son una compañía que está montada en el negocio del branding company. Porque están hablando de iconic frames. Ellos no están interesados en gafas... De 50 mil pesos hechas de plástico en la China. ¿O sí? Obvio no. Tom Ford. Son ocuiales, anteojos que valen entre 1.500 y 2.000 euros la montura. Más los... dos 2.000 euros la montura de unos anteojos. Imagínate. Product Innovation. Miren la belleza de palabra para ustedes. Ahí está en el último renglón. Subrayado por mí. Product Innovation. And... Digital Transformation están en el corazón de nuestra estrategia. Entonces, fíjense en ustedes el papel que juega la innovación como apalancador de esa estrategia de excelencia sobre una estrategia combinada de lentes y eh, eh, eh, monturas. ¿Está claro? Es Basado claro. en, la, en la excelencia operacional y obviamente invirtiendo muy fuertemente en investigación y desarrollo. No solamente en la parte del, de, de, los, del, de los lentes, de la tecnología de lentes, sino todo en el tema del diseño para y generar. innovadores, la celuloide con la que hacen ahora las monturas. Oh, esto es una maravilla. Y ahí lo dicen con una estrategia totalmente vertical. Y en la página, yo no sé cuál, dicen, además, dicen claramente cuál es su estrategia. Y no están diciendo cuál es su estrategia de sostenibilidad, están diciendo cuál es su estrategia de negocio. Lo cual es sumamente interesante para, por ejemplo, cualquiera de ustedes que está en el negocio, como est estás Hernando tú, ¿no? Sí, señor para poder entender las tendencias y megatendencias de ese sector y cómo los grandes se están comportando, para poder mantenerse en su posición. Y aquí, aparentemente, este es un negocio donde, la, pues obviamente el, el, el diseño de producto juega un papel fundamental, pero el tema de logística, particularmente el manejo muy fuerte de la cadena de abastecimiento para llegar al consumidor, parece ser de la esencia del negocio, con muy pocos intermediarios. En la parte de distribution solamente está wholesale retail e-commerce. Una pregunta, profesor. ¿Y? Eh, si nosotros miráramos, eh, bueno, en el tema de la actividad se hablaba de los ODS. Y estos ah, grandes, sí. estos dos grandes que nos, nos acabas de presentar, eh, pues claramente lo que tú dices, no son hermanitas de la caridad, pero um, digamos que, bueno, en, en el caso con, con mi compañera, nosotros miramos una empresa nacional y uno ve como, diría yo, un poquito tú? más como de Diana Cadena, sí. como más romanticista. ¿Cómo se llama como tu empresa? Alpina. No, así ya diría te lo como más romanticismo en, en ese sentido hacia comprometerse con esa parte ambiental versus aquí pues yo veo más como el ODS de innovación e infraestructura no es cierto? Sí tienes este razón. Mi Estas Mis mi compañías en su reporte no son muy claras en uh -huh. estar montadas en la en el bus de la del Global Compact y de las eh, ODS 2030. Eh, eh, que sí es una tendencia en otras empresas, indudablemente eh, eh, lo tenemos aquí muy claramente presente en Alpina ¿Quieres hacer tú la lectura de, esta, de estas diapositivas? ¿Quieres hacer tú el careoque Diana? Bueno pues yo lo que lo, que, lo, lo observé también desde la carta del presidente pues lo que tú dices totalmente claro todo, todo el enfoque de, de ellos y en el caso de Alpina pues todo el tiempo hablando de su eh, desarrollo, su impacto en el desarrollo, eh, su compromiso pues en la parte ambiental y eh, pues el, el tema de la innovación totalmente todo el tiempo es lo que yo sí. pude observar y, y claro. digamos como los, los puntos focales de ese de ese programa de sostenibilidad y el tema de los stakeholders también es muy claro en el sentido de ellos tienen ese esa alineación con esa cadena cadena de distribución eh, y en la cual eh, pues dependen totalmente de ellos para lograr esos objetivos de, de equilibrio de impacto ambiental neutro que sí, ellos los llaman pero, así pero ojo con esto indudablemente como aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de análisis crítico, pues uno no se debe dejar llevar por la, digamos, la narrativa de la construcción de la comunicación del documento, porque obviamente lo convencen a uno de que son la empresa más linda del planeta. Hay que mirar con mucho cuidado. Obviamente, Alpina a mí me gusta, porque es una de las compañías pioneras en Colombia, de hacer reportes de sostenibilidad desde el año 2008. Entonces ellos ya saben en qué están jugando, cómo están jugando y de qué manera su estrategia de sostenibilidad se vuelve un apalancador de su estrategia empresarial. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar hacia dónde va. ¿Me entiendes, Diana? Sí, señor. Sí, de hecho, ese equilibrio neutro en la parte ambiental, como que uno dice, pues... Finalmente es una, una acción que eh, tratar de que se recupere el material nuevamente desde el punto del detallista, eh, pues como que es una acción muy leve frente al impacto que están generando, entonces sí. Como sí, que y, ca que y, cada, ca y cada empresa se mueve en sus propias realidades y también hay que entenderlas hacia dónde van. Le, le, le, te voy a mencionar, por ejemplo, el caso de unos compañeros tuyos eh, Philip Boris está por ahí, David o Omar. Antonio, ¿tú estás ahí? Estamos, allí, Sí, señor, y estamos con Omar también. Ustedes escogieron, por ejemplo, el Philip Boris, que es una compañía pues que, que gigantesca, que, que, que está en un negocio de cigarrillos que tiene unos stakeholders absolutamente poderosos, que ya prácticamente una cajetilla de Malboro, que era mi cigarrillo favorito cuando yo fumaba, pues ya uno no ve el colorcito rojo y agradable de la cajetilla, sino que ya o no ve la marca o detrás ve eh, un, una persona entubada en, un, eh, en una UCI eh, o, o unos pulmones absolutamente una foto de unos pulmones chamuscados. Entonces, ¿cu ¿cuál es la estrategia de los señores de Philip Morris? Y ahí lo dicen, y ustedes sacaron una, un pedazo del reporte Dime exactamente, eh, eh, Antonio, eh, cuál es la estrategia. Bueno, la estrategia, pues yo creo que la podríamos dividir en dos, porque es una estrategia de sostenibilidad eh, basada no te en, en. ¿No me escuchas? Ahí me escuchas más. Ya, ya, ya, ahora sí. Es una estrategia combinada de sostenibilidad que va enfocada hacia el mercado y hacia la comunicación. Pero, no, pero ¿cuál es la estrategia? Eh, la estrategia es. Eh, no es una estrategia de sostenibilidad. No, es una estrategia de comunicación. Tampoco. La comunicación y la sostenibilidad son apalancadores. Porque acuérdate que Philip Morris no es una monja de la caridad. No, y, y eso fue lo que nos llamó la atención para tomar esa empresa. Ver la narrativa Philip Morris que tiene. está haciendo una estrategia de reconversión de su core business. Porque ellos lo dicen clarísimamente, y a mí me sorprendió. Están buscando a través de investigación y desarrollo el reemplazar los cigarrillos por alternativas menos dañinas. Y así lo dicen. Lo cual quiere decir que los señores de Philip Morris dentro de muy pocos años no van a estar haciendo cigarrillos como los conocimos nosotros. O sea, quemando, porque uno necesite un, un fósforo para prender un cigarrillo y echar humo así, ese humo delicioso que antes uno olía en los aviones. Me acuerdo haberme montado en un avión viajando a Londres en, el, en, las, últimas, en las últimas bancas del, del avión y se quitaba el letrero de que ya uno puede fumar y prendía uno un cigarrillo. Imagínense hoy en día montarse uno en un avión con un cigarrillo y un fósforo y prender en el avión un cigarrillo, ¿lo matan a uno o no? Ya ni siquiera viene ese botón, profe. Esos aviones son del 80. Y había cenicero. El cenicero. ¿Alguien montó en aviones donde se podía fumar? Ahora quería decir, Antonio. Quedan ah. en Venezuela, profe. Son los Boeing 780. Solo los tiene Venezuela. ¿Pero se puede fumar? Sí, todavía trae el botoncito de que se puede fumar. Pero ya <risa> no. Imagínense el susto tan grande de un pasajero hoy en día cuando uno prenda con un fósforo un cigarrillo entre de un avión. No, lo sacan entre todos. Eso era posible. Entonces, son industrias que se han transformado. Por lo tanto, se viven moviendo en estrategias de transformación estratégica para poder mantener su mercado y seguir posicionándose. Entonces, la reconversión Perfect. del core business, dime. Eh, no, quería solamente comentar que eh, existen empresas cuya misionalidad pues no van acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, obviamente quedaría mal. Eh, por ejemplo empresas como Pfizer decir que están luchando contra, contra la contaminación si ellos son los que producen obviamente todos los, los venenos y todo ese tipo de cosas que contaminan el planeta y así muchas empresas no no pero ellos lo están midiendo y tienen ellos lo están midiendo y se están obligados a medir sí claro en todas obviamente maneras. ellos están midiendo pero de todas maneras ellos no van a estar ahí como con, con, con, esa, con esa visión ¿sí? de aportar no a mira. Mire, Miremos el de Alpina. Por ejemplo, Alpina, que ya lo dijo Diana, es una empresa que tiene clarísimo su papel frente al reto social y planetario de, del cambio climático y la sostenibilidad, etc. Pues obviamente... Eh, ahí están diciendo que a ellos lo que les interesa es innovar nuestros procesos para llevar productos nutritivos y deliciosos a nuestros consumidores. Aquí me parece maravilloso un poco la narrativa estratégica de los señores de Alpina, donde hablan ahora y, y, y, y califican eh, con objetivo productos nutritivos y deliciosos. ¿Hay algún producto de Alpina que ustedes consuman que no sea delicioso? No, son riquísimos. ¿Sí? Bueno, ellos ya lo tienen clarísimo. El presidente de Alpina se hubiera enloquecido de oírte decir en la forma como lo dijiste, son riquísimos. Tan es así que ya todo lo que ellos hacen lo ponen con esa palabra. Nutritivos y deliciosos a nuestros consumidores. Por lo tanto, ustedes ahí de esa lectura alcanzan a ver que la estrategia está centrada en el consumidor, que la innovación es un apalancador, que el branding juega un papel, pero ya desde el punto de vista no necesariamente de las marcas, sino productos donde el consumidor sepa que son deliciosos. Entonces, ahí hay elementos de la narrativa. Y obviamente... Para responderle a Antonio sobre lo que estaba diciendo de algunas eh, empresas que pues, contaminan y todo, eh, los señores de Alpina saben que sus productos ya finalmente contaminan, así si sean deliciosos, como es el plástico neutro, carbono neutro, ganadería sostenible certificada y de cero deforestación y contribuir a un mundo sin hambre están diciendo exactamente cómo ellos se están moviendo de manera progresiva a objetivos de desarrollo sostenible, admitiendo, por supuesto, que todavía no son plástico neutro, no son carbono cero, no están en total ganadería y en cero deforestación. Por lo tanto, lo tienen que medir frente a indicadores. Recuérdense que los reportes gris juegan un papel fundamental si y solo si yo lo mido frente a indicadores donde puedo mencionar el avance de mis eh, eh, eh, eh, avances en, en, en, en esos indicadores. ¿Está claro? Sí, señor. Totalmente. Sí, señor. Materiales. Primero. Y número uno, ¿qué es lo que le interesa a Alpina? ¿Cuál es el centro de su estrategia? Vender productos nutritivos. Sus clientes. ¿No? ¿Ah? Sus clientes. No. Se los estoy mostrando en la diapositiva para que construyan ustedes mismos la narrativa. No, no. ¿Es que narr ¿Qué narr la ¿Dónde ¿No estás viendo? No está la presentación, no, sí. no profe. Ah, sí. me la tiré. No, no, Por no. Por razón. No, no está. <risa> momento. Yo pensé que estaba compartiendo. Estuvo ah, compartiendo, pero en un momento u ah, otro lo quitaste. ¿Ahora sí la ves? Sí, señor. Ah, ahí está, Jaron. ¿Cuál es la estrategia? Eh, sus stakeholders, su alianza con todos sus stakeholders para cumplir con sus objetivos. Ah. Lee, lee esta diapositiva en, en modo narrativo estratégico. Eh, asuntos materiales, generación de valor y crecimiento, cadena de abastecimiento y competitividad del sector agropecuario. ¿Cuál sería la estrategia? Algo así como crecer a través de la integración con nuestra cadena de abastecimiento y dándole... para mantener su competitividad en el sector agropecuario generando valor a sus Ajá. clientes y lo han hecho lo han logrado y lo han hecho ellos fíjense ustedes, fíjense ustedes lo interesante que este es un reporte de sostenibilidad de Alpina pero en la página de no me acuerdo cuál al reflejar sus asuntos materiales están diciendo la narrativa es de su estrategia que perfectamente Harold y yo la acabamos de terminar de hacer. Los ellos definen el, el, las sociedades de beneficios de interés colectivo. Entonces, ah, sí, claro, ahí, de, ahí de, es donde de, ellos integran todos, todos sus aliados estratégicos. Para lograr todo eso, tú tienes que apalancarlo. Y obviamente uno de los apalancadores más importantes, pues es la innovación. Y otro de los apalancadores más importantes es acercarse a sus proveedores a través del desarrollarlos, que son los ganaderos, los agricultores y los proveedores. E inclusive con sus alpinistas. Pero estos ya no son parte de la estrategia, sino son apalancadores de la estrategia. Para lograr esa estrategia de crecimiento, generando valor sobre una cadena de abastecimiento eh, adecuada en la competitividad del sector, entendiendo los objetivos de desarrollo sostenible y toda esa carreta, necesitan innovar, porque está en el centro de su estrategia, y lo dijo aquí el, eh, el presidente, eh, innovar nuestros procesos para llevar productos nutritivos y deliciosos, y obviamente asegurando que tienen una cadena de abastecimiento fuerte sobre la base de desarrollar sus proveedores. ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí ven ustedes una empresa que está generando una nueva tendencia organizacional frente a estrategia donde desaparecen la visión y la misión y empiezan a arraigar dentro de su cultura estrategia lo que ellos conocen como su propósito superior, uh -huh. anteriormente conocido como la mega, uh -huh. y uh -huh. misión estratégica. ¿Cuál es el propósito superior de Alpina? Pues, Angélica, tú lo tienes ahí. Dice, nutrir un mundo sostenible para darle más sabor a la vida. Con productos deliciosos además con productos y subproductos porque cabe anotar que los subproductos eran antes desechados como el yox que nos tomamos que dice derivado de yogur y era que anteriormente lo que se quedaba pegado del yogur lo lavaban los tanques para volver a, a generar otro y ahora lo lavan con leche y eso que se botaba antes se volvió un subproducto que no quiero probarlo es el que tomamos todos, el Jocs. El... <risa> no, no, no. Aprovecharon la basura para poder venderla. No tienes el... cara de Jogo. Jogo es? es, otra prosa. Ya, ya no voy Jarito, a Jarito tiene Hoy, cara de alpinería. Ja, Jarito tiene pura cara de alpinito. Eh, tú de Jogo <risa> o de Jocoyox. Divertido Jarito. <risa> Yo soy de Bonjour. Garantizar el desarrollo sostenible de Alpina. Aquí utilizan el término en ese doble sentido. de La sostenibilidad en su triple dimensión y la sostenibilidad financiera. Y la innovación y la calidad apalancan fuertemente. Y fíjense que en el centro de la misión estratégica, como siempre lo hemos dicho, están los grupos de interés. Y siguen utilizando el término grupos de interés. Generando valor e innovación, para ustedes es muy importante que están metidos en la innovación, ver cómo una compañía como Alpina está eh, articulando su estrategia de innovación para generar valor y cómo lo están haciendo, y ahí hablan de, de unos desarrollos de producto de altísima tecnología, por ejemplo, ese microencapsulamiento de probióticos que no tengo ni idea qué es, eh, para que inclusive no necesitan cadenas de frío. Eso no sé cómo lo van a desarrollar. O el proyecto Fénix, un jarabe ahí sin calorías eh, que sustituya los endulzantes. Pero todo esto les muestra que la innovación está jugando un papel importante para apalancar no solamente las estrategias, sino las tendencias y megatendencias de sectores que están metidos en ecosistemas de innovación muy fuertes, en mercados muy dinámicos, con clientes muy exigentes. Y ahí ustedes pueden ver inclusive que Alpina se ha metido con conciencias o con el Ministerio de Ciencias para hacer proyectos de investigación y desarrollo. Entonces ahí hay alianzas estratégicas, ahí es donde uno puede meterse a hacer proyectos de innovación social con eh, ganaderos, agricultores y proveedores, porque sabe que una organización como esta, dentro de sus objetivos estratégicos, podría interesarse. Entonces uno puede articularlos mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Anotar a que la innovación ah, no sí, es de sus productos sino también en los procesos, ellos en la parte metalmecánica, ah, sí, claro. la parte, metalmecánica, en la parte sí, sí, sí. todo lo que es, es ese detrás de cámaras del producto. Sí. Me encanta mucho tu aporte porque aquí lo que tenemos claramente es una compañía que ha evolucionado muy fuerte en el concepto de innovación y que ya no solamente entiende la innovación desde el punto de vista del producto, sino también la innovación en los procesos, y en innovación en el management, que es todo lo, lo que hacen para, el, para, para su gestión estratégica de agregar valor. ¿Está claro? Y esa expansión no, pero, que han tenido en Estados sí, Unidos, señor. ya están posicionándose fuertemente y ya trascienden, pues, no solamente con el producto, sino con la estrategia a, a, a otros Exacto. mercados. Entonces, ahí más o menos les mostré la forma como yo cogí unos reportes de sostenibilidad, eh, eh, tomé elementos de esos reportes donde empecé a ver que se estaba hablando de estrategia, puramente estrategia, y de una y otra manera, pues uno ahí articula el, el, el, el muñeco. Eh, entonces, ahí sí voy a hablar de lo que alcancé a ver de las tareas. Obviamente, Mañana me voy a sentar con mucho más cuidado a leerlas todas a fondo, pero espero que todos ustedes más o menos hayan entendido cuál era el propósito de la tarea para ir ustedes afinando no solamente la terminología, sino la visión y el propósito que esto tiene, no solamente en función de la innovación, sino en función de todos los elementos de fundraising que se pueden derivar de acercarse a través de alianzas estratégicas con compañías que se están vinculando cada vez más con su entorno. Como en el ejemplo que les acabo de dar de, las, de los eh, señores de Alpina en sus estrategias de desarrollo de ganaderos y de eh, eh, proveedores y agricultores. Y de la, la localidad en la que están funcionando. Así, ah, claro. Y... Toda la comunidad de, de, geográfica. Claro, el papel regional eh, eh, es absolutamente fundamental para poder entender eh, este tipo de realidades donde existe esa, eh, puede existir esa vinculación con eh, eh, las empresas de este tamaño. Ustedes vieron el ejemplo en, en el eje pasado de las iniciativas de fundraising de cooperativas de caficultores para acercarse a los señores de Nespresso, mejorar el valor y la calidad del café, eh, montándose en, un, eh, en unos estándares de calidad mucho más altos de, de cafés, eh, ya no gourmets, eh, sino sí. de, al, de altísima tecnología, por cuenta de esa tendencia de las cápsulas de, de café, donde ahora uno va a una boutique ay, de cápsulas sería, ay, de café. Es el día de la madre. Exacto, entonces puede uno escoger 15 sabores diferentes, entonces ya no es Colombia, Rizaralda, sino eh, Kona de Hawái y Florescencia de Kenia, y, y ¿no? entonces uno un día se levanta de buen humor y se toma unas florescencias de Kenia en vez de un café. Eh, eh, Mezclado con la media de la abuela y endulzado con panela, que pues eso debe ser un veneno, pero todavía hay mucha gente en Colombia que lo disfruta. Todo en su contexto se disfruta, o sea, no se disfruta las mezclas. Pero eso es verdad. Pero eso es el Mr. Finn panela y que le ah, bueno, bueno. la media. <risa> bueno, pero fíjense cómo se ha transformado el mundo en eso. Y lo importante y el papel que eso juega para comunidades que antes no podían ni siquiera pensar eso. Yo se los mencioné, yo fui al eje cafetero con mis hijas hace 10 o 15 años y pedir un, un expreso en el eje cafetero o un latte o un maquiato, eso no existía. Y ahora encontramos comunidades del eje cafetero que están trabajando con, con, con compañías como Nexpreso para producir, para producir cafés ya no de, de origen o de o sostenibles, sino cafés de alta tecnología que están asociados, por lo que acabamos de decir y nos reímos un rato, a la experiencia del consumidor uno se levanta un día con ganas de café de, de la abuela, eh, eh, endulzado con panela, y otros días se levanta uno con el deseo de poner la máquina del expreso y tomarse un café de Kenia eh, delicioso. Y ese es el potencial que tienen las industrias frente a las realidades eh, del comportamiento estratégico de las empresas, y por eso es tan importante para nosotros... E empezar a entenderlos. Entonces, el mensaje que les quiero dar es que ustedes deben acostumbrarse a leer eh, eh, eh, reportes de sostenibilidad de esa naturaleza. Harold, tú que estás, por ejemplo, en el mundo de las clínicas, ¿no? Léete el reporte sí, de señor. sostenibilidad del Hospital Pablo Togón Uri de Medellín. Sí, es para, para ¿Ah? nuestra junta de comunicación. Siempre ha sido nuestra comparación. Pero también lees el, el reporte nuevo de sostenibilidad de esta, de esta empresa, de, este, de esta clínica eh, en Barranquilla que, que se llama... Buenadona. Mediclus No. Se me olvidó el nombre. ¿De Barranquilla? Buenadona, no esperaba. No, no, no, están las afueras de... Por los lados de a la, la costa, costa azul, no es costa azul. Exactamente. Que son empresas que están desarrollando estrategias muy fuertes de internacionalización de servicios de medicina eh, y de posicionamiento por el hecho de estar en regiones como Barranquilla, donde puede viajar la gente a, a hacerse sus operaciones o prestar servicios de telemedicina sumamente interesantes, que, que, que son una tendencia. Entonces siempre vale la pena ir mirando eso. Muy bien. Pues de Pero hecho, vale profesor Uribe, eh, MediPlus, Medi, Medi eh, perdón, eh, hay una empresa de medicina prepagada que se han ido al tema de turismo en salud. Porque, sí, claro. eh, y que viene con toda una estrategia de, de, de las enfermeras que son bilingües, eh, convenios con ho hoteles, eh, visitas eh, después de operar, eh, por ejemplo en Cartagena, y eso ya lleva más de 10 años, pero ha sido eh, un tema que, por ejemplo, eh, el, las clínicas VIP de lo que claro, era pero... la salud medicina prepagada, eh, es, viene de la mano con esa tecnología, de hecho, en, en Netflix hay ahorita una, hay un documental que trata sobre el nuevo proceso de las clínicas y la tecnología que se están desarrollando. Claro. Eso? No, tienes toda la razón, David, Leonardo. Eh, la clínica Barraquer, por muchos años en Colombia, aquí en Bogotá, fue sí. pionera en eso. Y alrededor de la clínica Barraquer se, se desarrollaron otros sectores como el sector hotelero de personas que venían a las operaciones de córnea que eran únicas en el mundo de la clínica Barraquer. Ahí estaban ellos haciendo exportación de servicios de salud, eh, eh, eh, específicamente en las áreas de, de, de, de que se mueve el consumidor de consumo en el extranjero y, y se desarrolló toda una industria. Los, silico, los Silicon Valleys de Medellín y Cali, eh, que hacen unos muy buenos implantes. No No me van a confundir los Silicon Valleys de Cali y Medellín con el Silicon Valley <risa> de California, por favor. <risa> Pero bueno. Profe. <risa> ah. Por ejemplo, Pereira también es una ciudad que, digamos, ha tomado mucho en cuenta ese turismo de salud, eh, sobre todo con esas cirugías plásticas y estéticas pues, a las que supongo que usted se está refiriendo ahí con Gracias, Karim. Disculpame el comentario que hice, pero sí, tienes razón. O sea, el eje cafetero también está, digamos, tirando mucho hacia esa parte, porque eh, hay un gran... ¿Cómo se le...? Ah, puedes ir a eso. Claro, con, claro. Pues, de, de, de, Mira, me encanta tu pregunta y el aporte que estás haciendo porque si hay algo que le sirvió al eje cafetero fue la crisis cafetera del siglo pasado donde claro. se dieron cuenta que podrían desarrollar otro tipo de servicios y convertirse en una, una región de exportación de servicios turísticos de salud de sostenibilidad, eh, de call centers, etcétera, que, que eran unos temas que no, nunca vieron por pensar solamente en el café. Y hoy el, el, la, el, el eje cafetero es una región del país que juega un papel fundamental dentro de los procesos de desarrollo y innovación, no solamente asociados a la industria del café, sino por ejemplo a la industria del turismo o a la industria de los servicios ambientales. Eh, y, eso, y eso es fundamental entenderlo, porque hacen parte del desarrollo regional. Y eso ha sido fundamental. Inclusive yo asesoré a las, a las universidades del eje cafetero y también estaban pensando en unirse entre ellas para generar eh, aglomeración de, de, de, de, de su capacidad de investigación para poder compartir sus recursos de investigación en áreas eh, puntuales y seguir avanzando en, en, en convertirse ahí sí, no en un Silicon Valley, pero sí por lo menos en un centro importante de investigación y desarrollo, donde todas las universidades estaban participando en procesos eh, colaborativos de investigación asociadas al desarrollo regional. Eso fue liderado por el eh, rector de la Universidad de, de Manizales. Se me olvidó. Por el hecho de que allá está CENICAFE y está eh, eh, este centro de investigación del café. Eh, se me olvidó ya eh, que, que están en Manizales. El... <risa> También se me fue. En ¿Qué, qué, la salida ah. En Chinchina. En Chinchina, no, no, pensé que era el recinto del el el los, pensamiento. De los pensadores. Sí. Sí, sí, es, sí, sí, todo eso. Pero ahí, ahí se están dando procesos de aglomeración empresarial. Muy bien, muchachos. Voy a terminar haciendo varias menciones sobre los re, eh, reportes que vi de las tareas. Voy a hacer unas aproximaciones Entiendo. solamente a la, enuncia, la enunciación que vi de la estrategia. Banco de Colombia, Harold y Luz Angélica se aproximan a, a, a una estrategia de consolidación del Banco de, de, de, de del banco Colombia, perdón. Mientras que otros compañeros se mueven hacia insinuar la en una estrategia de crecimiento de Bancolombia independientemente si es de crecimiento o de eh, consolidación habrá que mirar cuáles son los apalancadores de esa estrategia y ustedes lo tienen ahí los elementos por lo menos la presentación de Harold y de Luz Angélica la tiene clarísima yo no, no estoy tan seguro si el grupo de Mónica y Yesenia que, que, no, que no hicieron a él, una, digamos, solamente hicieron el resumen ejecutivo, pero sin gráficas, se estén aproximando a eso. Pero me gustaron los tres. Muy interesante, definan un poco eso. Ramón. Eh, David, Sandra Patricia, eh, Diana Carolina, Ibañez. Daira, sí, perdón, Daira, Daira. Eh, Yo vi por ahí que ustedes estaban sugiriendo una estrategia de crecimiento a partir de alianzas estratégicas para la innovación. O sea, parece que Rambo está tratando de seguir creciendo, ya no solamente consolidando sus marcas o especializándose, sino desarrollando alianzas estratégicas para la innovación. No sé cómo se esté moviendo ese sector, pero tanto ese sector que realmente hoy en día se cambió ya no es un sector alimenticio, sino es un sector de nutrición, y ahí hay una diferencia muy grande, hay una transformación de esos ecosistemas por aquello de los, de la, de la, de los ecosistemas a, a, agroalimentarios, que estas compañías, así como la compañía Nestlé, ya no son compañías que están en el sector alimenticio, sino están en el sector de nutrición saludable y deliciosa, como dirían los señores de Alpine. Entonces, Ramos, yo creo que se mueve a crecimiento a partir de alianzas estratégicas para la innovación. ¿Familia? ¿Quién hizo grupo familia? Angie. Castillo, ¿dónde está Carlos? Me parece que lo que está buscando Familia es una expansión de mercados. Inclusive, Alpin, eh, Familia está utilizando el mismo término que está utilizando los señores de Pfizer, que dicen eh, Go to Markets. O sea, Go to Markets son estrategias de expansión en mercados, eh, apalancada por branding y logística, pero sentada en los clientes. O sea, familia está tratando de entender muy bien sus clientes y mejorar su cadena de abastecimiento con eh, expansión en mercados. Suramericana, pues es obvio que está en el sector financiero. Pero Ernesto, Javier, me pareció que estaban insinuando una estrategia de crecimiento y rentabilidad centrada en los clientes. Y apalancada muy fuertemente, como posiblemente se está dando en el sector financiero, por tecnologías de innovación. Que es todo el tema de bancarización, apps, cosas de esa naturaleza que, que han hecho que, el, que esos sectores financieros, de seguros, lo que ustedes conocen como el fintech, se esté moviendo muy fuertemente para asegurar el crecimiento y la rentabilidad. Y si lo están haciendo, pues los están centrando en los clientes. Porque es el cliente el que le, en, al que le están haciendo mucho más fácil eh, eh, acercarse a través de eh, tecnologías eh, de innovación que ellos llaman. A Bianca, uy, imagínense, A Bianca, duro. ¿Eso fue quien lo, nadie, ¿quién hizo? ¿Nancy? Wow. ¿Está por ahí? Sí, yo también leí el día Bianca. El día Bianca es complejo porque obviamente eh, la industria se transformó con el COVID, eh, es un, ellos obviamente tienen que seguir creciendo, pero están haciendo una transformación operacional eh, basada en una reducción de costos. Es obvio que, que la estrategia se esté moviendo en eso. Entonces, ¿cómo van a apalancar la transformación operacional y una, una, una buena reducción o manejo efectivo de costos para ellos es fundamental. Y en el caso de Philip Morris, pues ya lo discutimos ahora con Omar y con Antonio y con David. Muy interesante, Philip Morris. Eh, si ustedes leen, por ejemplo, el reporte de Postobón o Coca-Cola... Son compañías igualmente que están saliendo de la industria de bebidas azucaradas. Si se están moviendo hacia el mundo nutricional, pues indudablemente ese desarrollo que está haciendo Alpina con los probióticos eh, sin azúcar, pues será parte de lo que va a ser el futuro de las empresas de, que estaban en las gaseosas y las eh, bebidas azucaradas. El azúcar se acabó. Yo prefiero tomarme dos whiskies que tomarme una Coca-Cola, es obvio. Es el, la misma cantidad de azúcar al final del día, pero de otra manera. Es diferente. ¿Tú prefieres un canti? No, campari orange o, um, bueno, un Chianti puede ser. Bueno, muchachos, preguntas, por favor. No, pero aquí tomando whisky, fumando Malboro. <risa> y con un chocorramo. <risa> yo sí, yo man, y, y con un chocorramo mini, que ya están esperando la, esperando la vacuna de Pfizer para no morirse uno de COVID. Yo necesito un chocorramo sin azúcar y con chocolate de cacao 100% natural, endulzado con stevia. Bueno, usted, uh, para encontrarme <risa> pero con un tinto bien, sin azúcar. Bueno, muchachos, preguntas. No, quería decir, a propósito del chocorramo, el chocorramo que nosotros comemos en, en, en Colombia no es el mismo chocorramo de exportación, entonces el nicho de mercado, por ejemplo, en Florida o en Estados Unidos, que son los latinos que quieren comer chocorramo, no encuentran la satisfacción en comerse un chocorramo que encuentran allá porque la receta para el transporte y la logística y la cadena de frío, etcétera cambia. Entonces, eso también se tiene que ver en la estrategia, porque aunque se llame igual, el producto no es el mismo. Y hace parte de las estrategias de innovación en los procesos que les interesa mucho a ese tipo de empresas que buscan ese, ese fenómeno de la innovación de procesos para apalancar su estrategia de mercados y por supuesto su estrategia de crecimiento. Bueno, muy interesante la, la, la sesión sincrónica. Hablamos de estrategia todo el tiempo. Buenos aportes Sus... de todos. Profe, y entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para reunirnos y compartir un rato? whisky y, y, y Pero pues no tiene que ser whisky, ¿no? No, pues obviamente que no. No, muchachos, eso sí, en cualquier momento, porque primero quiero aprovechar para desearles muchos éxitos y felicitarlos, porque ya efectivamente hoy se está viendo están depurando ya el conocimiento y se están subiendo a, a, a esos niveles importantes de pensamiento y de análisis y por supuesto de investigación que, que es, están asociados a, a, a esta maestría que ustedes están adelantando. ¿Será sí. que habremos madurado y hablaremos menos perogrullo que antes? Por supuesto, tú has madurado, pero una, una barbaridad, Jarito. Edwin. La, pandem la pandemia nos maduró temprano. Bueno, muy bien. Entonces yo les haré estos los comentarios respectivos a cada uno de los eh, eh, trabajos o tareas. Obviamente faltan como cinco o seis tareas. Eh, y cualquier pregunta o duda me la pueden escribir. En teoría eh, ya me llegó un correo electrónico de Diana Jara y eh, las notas deben quedar subidas el 7, o estamos hablando del sábado. Por lo tanto, voy a hacer el esfuerzo de tener para mañana por la noche ya todas las comentarios y eh, calificaciones de este eje para que quien tenga alguna duda o eh, reclamo o cualquier cosa me lo haga saber, me lo haga saber a través del correo electrónico de la plataforma Canvas, que yo la estoy revisando permanentemente para asegurarme de que, de que, de que les voy a responder eh, rápidamente. ¿Ok? Listo, profe. Claro que sí. Sí, bueno, muchas, gracias. muchas gracias muchas gracias profesor Hacen sí, el favor y se me cuida todo por abrazo sí, María, María gracias, gracias, un abrazo profesor profesor una feliz noche y eh, aprovecho gracias. para agradecerle pues por esta grata experiencia dentro de nuestro proceso de formación no, no, no tengamos no, la, no, la no, oportunidad de no, volver a verlos muy pronto Sí. Porque sí. Hasta pronto. Qué bueno repetir. Chao. Chao. María Chao. Carolina, un abrazo. Chao. Feliz, Gracias, noche, profesor, para todos. feliz noche para Chao. todos. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Daniel, un abrazo. David, Leonardo, Taira. Hasta luego. Lo mismo. Mando, José. Bendiciones, profe. Ahí hice la tarea, ¿no? Uy, aquí estoy rematándola. Ahí vamos a sacar cinco. Aquí la rematé ya. Chao, güey. Pero bueno, muy bien. Un abrazo. Chao, no, profe.